Con Trini estamos muy bien. Ella me hizo creer en el amor. Pero Anbar fue un gran problema. ¿Será que eso afectará nuestra relación?